El tiempo futuro en español Tiempo futuro, verbos terminados en AR, video número 12 Almorzar, to eat lunch Yo almorzaré, tú almorzarás, él, ella, usted almorzará nosotros, nosotras almorzaremos, vosotros, vosotras almorzaréis, ellos, ellas, ustedes almorzarán. Ustedes almorzarán a la una de la tarde. Contar. To count. Yo contaré. Tú contarás. Él, ella, usted contará. Nosotros, nosotras contaremos. Vosotros, vosotras contaréis. Ellos, ellas, ustedes contarán. Nosotros contaremos del 1 al 100 en inglés. Forzar. To force. Yo forzaré. Tú forzarás. Él, ella, usted forzará. Nosotros, nosotras forzaremos. Vosotros, vosotras forzaréis. Ellos, ellas, ustedes forzarán. Tú forzarás la puerta para poder abrirla. Probar. To approve. Yo aprobaré. Tú aprobarás. Él, ella, usted aprobará. Nosotros, nosotras aprobaremos. Vosotros, vosotras aprobaréis. Ellos, ellas, ustedes aprobarán. Yo sí aprobaré todos los exámenes finales. Mostrar. To show. Yo mostraré. Tú mostrarás. Él, ella, usted mostrará, nosotros, nosotras mostraremos, vosotros, vosotras mostraréis, ellos, ellas, ustedes mostrarán. ¿Tú me mostrarás todos los carros en venta? Consolar. To console. Yo consolaré. Tú consolarás, él, ella, usted consolará, nosotros, nosotras consolaremos, vosotros, vosotras consolaréis, ellos, ellas, ustedes consolarán. Yo consolaré a mis estudiantes si tienen alguna dificultad. Probar, to prove. Yo probaré. Tú probarás. Él, ella, usted probará. Nosotros, nosotras probaremos. Vosotros, vosotras probaréis. Ellos, ellas, ustedes probarán. Mi abogado probará que yo solo digo la verdad. Demostrar. To demonstrate. Yo demostraré, tú demostrarás, él, ella, usted demostrará, nosotros, nosotras, demostraremos, vosotros, vosotras, demostraréis, ellos, ellas, ustedes, demostrarán. El maestro demostrará que él tiene la razón. Soñar dream about yo soñaré tú soñarás él ella usted soñará nosotros nosotras soñaremos vosotros vosotras soñaréis ellos ellas ustedes soñarán mi hijo solo soñará con jugar al fútbol atravesar To cross. Yo atravesaré. Tú atravesarás. Él, ella, usted atravesará. Nosotros, nosotras atravesaremos. Vosotros, vosotras atravesaréis. Ellos, ellas, ustedes atravesarán. Nosotros atravesaremos el lago nadando. Volar, to fly. Yo volaré. Tú volarás. Él, ella, usted volará. Nosotros, nosotras volaremos. Vosotros, vosotras volaréis. Ellos, ellas, ustedes volarán. Nosotros volaremos de Bogotá a París. Confesar confes. Yo confesaré. Tú confesarás. Él, ella, usted confesará. Nosotros, nosotras confesaremos. Vosotros, vosotras confesaréis. Ellos, ellas, ustedes confesarán. Lucía confesará la verdad. Yo estoy seguro de eso.